Hola, bueno, buenas chicos, bienvenidos a PASI Vamos a atacar con el problema de los automatos de Mili ¿Vale? Y tenemos un problema a través distinto al de la bomba de agua Esta vez el problema de la máquina de café, ¿vale? La torba de café En este caso, este problema lo vamos a tener que resolver mediante el modelo de Mili ¿Vale? Os recomiendo que veáis el vídeo en el que explicamos la diferencia entre el modelo de Mili y de Moore ¿Vale? Para que lo pilléis mejor Os dejo por aquí el vídeo, el enlace Y bueno, ¿este problema que nos dice? Bueno, el enunciado nos dice... Que tenemos esta máquina de café, ¿vale? Y tenemos dos motores y dos sensores. Los dos motores muelen café. Y los dos sensores nos van a indicar el nivel de café que tenemos. El problema nos dice que si el nivel de café está por encima de S, ¿vale? Tenemos que encender los dos motores. Si el nivel de café está por debajo de I, tenemos que apagar los dos motores. Y ahora, entre si el nivel está entre S e I... Tendremos que encender un motor y apagar el otro. Pero de forma que, si volvemos a caer en ese estado, tendremos que encender el motor que hemos apagado y apagar el que hemos encendido antes, ¿vale? Tenemos que recordar cuál es el que hemos encendido antes y cuando caemos en ese estado otra vez, los invertimos, los invertimos, ¿vale? Esa es la dificultad de este problema. Bueno, mmm, comentaros que os recomiendo mucho, encarecidamente, que os descarguéis el PDF que he dejado en la descripción, porque vienen todas las tablas, todos los diagramas, y entonces si aquí no veis algo bien, Podéis mirar el PDF y lo tendréis toperita, ¿vale? Así que os recomiendo mucho que lo descarguéis y sigáis ese vídeo con el PDF. Bueno, una vez dicho eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar las entradas y salidas de nuestro sistema. Nuestras entradas, entradas perdón, está claro que son S e I. Entonces, tenemos aquí S e I, ¿vale? Y le daremos valores para ver qué posible entrada tenemos. Y a esas entradas las vamos a codificar con un nombre, ¿vale? Dos y esos tres. Bueno, entonces esto cómo se entiende Bueno, si los dos sensores son cero Quiere decir que el nivel de café está por aquí Porque los dos están apagados Si el sensor y es uno, es que el nivel de café está por aquí Porque este está apagado Y así vamos leyendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un nivel, ¿vale? un, perdón, una, una medición Que es este encendido y este apagado Y eso no puede ser Porque no podemos tener café aquí Y, ni, y no tener café aquí Eso va contra las leyes de la física Por lo tanto, este caso lo vamos a descartar lo llamaremos de error, caso de error. En Nuestro enunciado nos dice que los casos de error no los consideramos. Por lo tanto, lo descartamos y lo olvidamos. Y por último, en este caso de entrada, 1,1, que el nivel de café está por aquí, ¿vale? La máquina está casi llena. Después, la salida. Como tenemos dos motores que invuelven café, la salida es muy sencilla, ¿vale? Nuestras dos salidas serán M1 y M2, ¿vale? Esas son las salidas. Si fuéramos, si tuviéramos en Moore, tendríamos que definir un no estado... Para las distintas salidas que tenemos. En MILI, os recuerdo que en diagrama tenemos un estado, ¿vale? Una flecha a otro estado, y aquí tenemos nuestras entradas, por ejemplo en su cero, y aquí la salida. ¿Por qué? Porque en MILI os recuerdo que la salida depende del estado en el que estamos y de las entradas, ¿vale? En MUR tendríamos nuestro estado y la salida, y flecha con las entradas que van a otro estado eso significa que la salida en Moore depende exclusivamente del estado presente, ¿vale? Entonces vamos al lío, vamos a hacer el diagrama, vamos a entender el enunciado, vamos a hacer el diagrama, ¿vale? Morro por aquí, para no confundir, y vamos aquí. Nos dice el problema que inicialmente, ¿vale? Estamos eh, la máquina llena, la máquina llena inicialmente. Ahora empezamos en un estado a y vemos que posible entrada nos puede integrar. Bueno, pues e SU0 está claro que no nos puede llegar, ¿vale? Porque consideramos que el café no baja lo suficientemente rápido como para que cuando se actualice la señal del reloj nos encontramos aquí, ¿vale? Entonces e SU0 no. Eh, por ejemplo, e SU3 que es la más fácil, ¿vale? Si nos llega a e SU3, es decir, el café está por aquí, tenemos que mantenernos en este estado, ¿vale? Y encender los dos, los dos motores. ¿Qué pasa? Que también nos puede llegar es 1 ¿vale? Que bajamos de nivel. Entonces iremos a un estado B, ¿vale? Nos llega eso 1 pongo por aquí, y la salida es 1, 0, ¿vale? Por ejemplo, encendemos este motor y apagamos ap este, este, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ahora estamos aquí ya y aquí nos puede llegar, por ejemplo, eso 1 ¿vale? Y nos quedamos con la misma salida, o podemos bajar incluso, ¿vale? Entonces bajaremos un estado C si nos llega E0, en el que apagamos los dos motores. Entonces, si estamos en su cero ya, ¿qué nos puede pasar? Que apaguemos los dos motores, ¿vale? Nos quedamos en C porque estamos con el motor apagado, pues nos podemos quedar con el motor apagado. ¿O qué pasa? Que podemos subir. Y aquí llega el problema, porque cuando subimos, si subimos a B, volvemos a repetir la salida 1, 0, ¿vale? Volvemos a repetir motores. ¿Qué pasa? Que tendremos que ir y no podemos ir. por una flecha a B y decir que la salida 0 1, ¿vale? Eso no estaría bien. Entonces tenemos, necesitamos un nuevo estado, por ejemplo, de ¿vale? Cuando subimos, ¿vale? Subimos esos eso sub es 1, es decir, que afecta por aquí. En el que en vez de 1, 0, tendremos 0, 1 de salida. Hacéis bien, ¿verdad? Después aquí, ¿qué pasa? Que podemos eh, quedarnos aquí, ¿vale? Y repetimos el 0, 1. ¿O qué nos puede pasar? Bueno... Podemos, eh, por ejemplo, mmm, subir o bajar, ¿vale? Primero vamos a considerar el bajar, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa si bajamos? Si bajamos no podemos decir esto. No podemos decir que de D volvemos a C. Porque eso significa que si de D bajamos a C, y el café está por aquí y ahora el café sube, de C subiríamos a D. Y entonces repetiríamos este estado del motor, ¿vale? Repetiríamos dos veces el 0,1. Entonces necesitamos un nuevo estado, ¿vale? Que baje, por ejemplo, ¿eh? Cuando nos llega un cero y apagamos los dos motores, de forma que si bajamos a D, si bajamos a E, perdón, que, bueno, por supuesto en E nos podemos quedar en el mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si bajamos a E, en vez de subir a B otra vez, lo que hacemos es que nos vamos a B, ¿vale? Entonces, de aquí nos vamos a B, cruzamos, ¿vale? Y ahora explico por qué. Tenemos que tener cuidado de que repetamos esta salida, ¿vale? No esta. ¿Por qué? Porque si os fijáis, vale, imagínate, seguimos el sentido de, del café, está el café lleno, nos podemos quedar aquí o el café baja y pasamos a B encendemos este motor y apagamos este, ¿vale? En B podemos quedarnos ahí o, bueno, podéis, podéis decir, vale, en B deberíamos cambiar a este estado, ¿vale? Para alternar motores. Y yo digo que no. ¿Por qué? Porque si hacemos eso que alternar motores, quiere decir que cada señal de reloj, imagínate que el café se queda aquí estancado, no consume nadie ni llena café. Entonces, cada señal de reloj, estamos hablando de nanosegundos, el motor estaría cambiando. Por lo tanto, íbamos a quemar los motores, ¿vale? Entonces, en B nos quedamos en B, siempre respetando la salida. Bajamos a C porque baja el nivel de café, y ahora, en vez de subir otra vez a estado, nosotros somos muy listos y cambiamos de motor, ¿vale? Pero es este aquí, si bajar otra vez el nivel, nos vamos a estado, que lo que significa es, es tener dos estados aquí abajo, no significa otra cosa que en este estado, significa que hemos venido de tener esta salida. Y este estado significa que venimos de tener esta salida, ¿vale? Es como que recuerda el sistema. Cada vez que creamos un nuevo estado en mili es porque necesitamos recordar algo del sistema. Entonces, aquí, subimos aquí, bajamos, subimos, bajamos, subimos. Como veis, vamos alternando motores. Y por arriba, si de aquí decidiremos subir para arriba, nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? De B, eh, perdón, vale, necesitamos un nuevo estado aquí, ¿vale? F. Entonces, imagínate que de B no podemos subir A, ¿vale? Porque nos pasaría lo mismo que por abajo. Repetiríamos, tenemos que subir a un nuevo estado, ¿vale? E1-1-1. 1. Y F si sí bajaría a B, ¿vale? E1-1, respetamos siempre la salida, ¿vale? 0-1. Y de B de no podríamos subir a F porque nos pasaría que bajaríamos a D otra vez. Tenemos que ir hacia A, ¿vale? E1-1-1, 1, ¿vale? Entonces aquí arriba nos pasa lo mismo, ¿vale? De A bajaríamos a B, de B iríamos a F, de F a D, de D a A así. Y como veis, vamos alternando motores, ¿vale? Pero sin mencionar eso que os dije de quemar los motores, ¿vale? Aunque parece muy difícil el diagrama, después en el PDF lo tenéis en claro, ¿vale? Eh, yo voy a cerrar la tabla de transición de estado y bueno, mmm, como veis, es cuestión de ir entendiendo el problema y ver los detalles que necesitamos, ¿vale? Voy a pasar el diagrama de estado y seguimos. Bueno, entonces voy a enseñar cómo se construye esta tabla de transición de estado. Si os, si os acordáis, aquí hay una diferencia otra vez entre mini y mur. En, en mur, cada vez que tenemos un estado asociábamos una salida fija y no variaba según la entrada En este caso, ve las salidas dependen de las entradas que nos pueden llegar al sistema, ¿vale? Entonces, ¿cómo se construye este, este diagrama? Es muy, este tabla, perdón. Es muy sencillo a partir del diagrama, ¿vale? Esta es la parte difícil, porque ahora esta tabla se ve de la siguiente forma. Estamos en A, ¿vale? Y nos llega E0. cero en A y nos llega e cero Y vemos que de A no sale ninguna flecha que vaya a SU0 por lo tanto eso no lo consideramos en un caso si queréis indeterminación vale no lo consideramos por lo tanto aquí ponemos una rayita y a la salida igual porque no ha dicho que los errores no los tenemos que considerar seguimos en A nos llega SU1 nos vamos a A y sale una flecha aquí que pone SU1 y vamos a B cuando pues entonces en A nos llega SU1 de entrada nos vamos a B y en la salida tenemos 1-0 vale tenemos que estar muy pendientes de la salida Continuamos. Esos dos sabemos que es un caso de error. Por lo tanto, automáticamente nosotros podemos decir que esto es ya indeterminación, ¿vale? Seguro porque no lo consideramos. Seguimos. A nos llega a esos tres. Estamos en A, nos llega a esos tres y volvemos a A. Bien. Y la salida es 1-1. Y así continuamos el, el, con la tabla. Y hace B, ¿vale? Ya seguimos otra. B nos llega a esos 0. En B. Nos llega E sub 0 y nos vamos a hacer. Nos vamos a hacer y la salida es 0, 0. En B nos llega E sub 1, en B nos llega E sub 1 y nos quedamos en B con la salida 1, 0. En B por último nos llega E sub 3, ¿vale? En B nos llega E sub 3 y... Eh, perdón, me he perdido. En B nos llega E sub 3 y... Esto, perdón, vale, ha sido un error, ¿vale? Esto no es E 1, eso es E 3, ¿vale? Eh, tened cuidado que me he equivocado. Y esto también sería sus 3 Entonces B nos llega a sus 3 y vamos a F. Y la salida es 1 a 1. Y así se reina toda la tabla. Eh, pero como veis no es difícil, ¿vale? Simplemente nos tenemos que fijar en el diagrama. Y no cometer errores como yo suelo cometer. Después vamos a ver lo que siguiente que es, una vez que tenemos esta la completa, es simplificación de estado, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona y veremos que nos van a quedar menos estado que este mogollón que tenemos aquí, ¿vale? Entonces borro aquí y y completo la tabla y vamos a ello. Bueno, ahora vamos a simplificar estados. Y eso es algo que en mil casi siempre tenemos que hacer, ¿vale? Porque nos van a ir siempre muchos estados. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, primero tenemos que construir una tabla, ¿vale? Una especie de tabla, con una escalerita. ¿De, ¿De qué forma? Vale, tenemos todos los estados, ¿vale? Y empezamos. Aquí escribimos desde B, Nos saltamos el primer estado, ¿vale? Hasta ABC, donde esto es una D, E y F. Es decir, nos saltamos un estado y hasta el último, y de aquí, desde el primero y nos saltamos el último A, B, C, D y E, y nos saltamos el último Y, tú, y vosotros diréis, ¿eso por qué, Adrián? Bueno, eso, eso lo hacemos para que, por ejemplo, si aquí tuviéramos A y aquí A entonces miraríamos A con A si se puede simplificar, y es una estupidez, ¿vale? Un estado con el sí mismo en una tontería y Hacemos eso para evitar los casos simétricos, los casos reflexivos, ¿vale? de un estado consigo mismo. Entonces construimos la escalerilla, ¿vale? A mí nunca me sale bien, pero bueno, vosotros seguro que lo conseguís hacer mejor. Y ahora vamos a ver cómo se hace esa simplificación. Listo. Bueno, ¿cómo se mira esto? Bueno, pues miramos primero A con B y nos vamos a esta tabla. Y lo primero que nos fijamos son las salidas. Porque la salida van a ser lo que nos digan, seguro, si no, puede, si no se puede simplificar. Bueno, entonces miramos, ¿vale? A con B. Nos ponemos A con B. Entonces, 1, 0, 1, 0, bien. 1, 1, 1, no bien. Y que tenemos determinación y 0, 0. Como indeterminación es lo que queramos, pues lo convertimos en 0, 0 y nos viene bien. Entonces ahora pasamos a mirar los estados. ¿Qué pasa? Que si los estados son iguales, se puede simplificar sin ningún problema. Si los estados alguno cambia, diremos que depende de los estados. Y lo escribimos, ¿vale? Vemos C bien, B bien, AF. Entonces esto depende de AF. Eso significa que después haremos una segunda pasada y para ver si este es simplificable, miramos A con F. Si este es simplificable, este es simplificable. Si este, por ejemplo, puede pasar que dependiese de otro, pues tenemos que mirar ese otro. Si este dependiese de AB, ¿vale? a AF y AB, entonces consideraremos que los dos son simplificables, ¿vale? Porque los dos dependen. de uno del otro. Ustedes podemos decir que no se simplifican o que sí. Y nos interesa más que, se, que sí se simplifique. Entonces, seguimos, ¿vale? AC, entonces vemos A y C. Entonces, se puede. Y vemos aquí ya rápido que las salidas son distintas, por tanto, seguro que no se puede. Fuera. AD, vemos A y D. Entonces nos fijamos en la salida y vemos que rápidamente A y D no se puede. Por tanto, fuera. AE, nos vamos A y nos vamos E. Entonces miramos este bien. Este bien y está bien. Entonces nos fijamos en los estados. Este bien, este bien y este bien. Por tanto, ahí e se puede simplificar. Nos fijamos en A y F. Eh, eh, ¿Lo he hecho bien? Sí. Entonces nos fijamos en A y F, A y, F, y vemos la salida y la nos me cuenta de que no se puede. Por tanto, este no. Y así seguimos con toda la tabla, ¿vale? La voy a rellenar para que esto no sea muy rápido y después comento un par de cosillas, ¿vale?